Quisiera que me dedicaseis unos momentitos sentimentales para repasar todo lo que ha acontecido en YouTube hasta ahora. Bueno, ¿por dónde empezar? Quizá todas estas creaciones culinarias que salieron a la luz hay que reconocer que es un poco raro por mi parte decir que estoy bastante orgulloso Vamos, que son recuerdos completamente agridulces, pero nunca hay que olvidar las buenas costumbres de que cada vez que vas a subir un vídeo y le das a la tecla exportar de tu editor habitual de vídeo eh, Ya he dicho la palabra vídeo dos veces, toma corte. Eh, bueno. ¿Y qué hago yo diciendo Pues llegados a este punto, me parece a mí que hemos llegado muy lejos chicos y no ha sido posible. Al fin de cuentas, es mi canal, es mi contenido, el buen metraje que llevo a cabo, más que una fuente de ideas, es una fuente de crecimiento a medida que mucha gente lo ve, pues llegados a este punto, qué es lo que he sacado y lo que he apartado, pues la respuesta es simple,